que más likes que más me gusta o que más seguidores te van a ayudar a crear tu negocio online. Y es muy loco todo esto cuando descubres que los seguidores no pagan las facturas. Que mi cliente Orlando, el cual no sabía ni lo que era un reel. Oye, Orlando, tenemos que subir un par de reels eh, a la semana. ¿Y esas semana, ¿Eso no es lo de...?